Hola, yo soy Ámbar Fuentes, soy fundadora de la Escuela Valido y en este video quiero hablarte acerca de mi experiencia trabajando con Marco Ferreiro. Fue increíble. Nosotros trabajamos con infoproductores, con empresarios digitales, les ayudamos a llegar a las seis cifras y nosotros tenemos eventos presenciales. Nosotros les llamamos retiros. En estos retiros hacemos ciertas experiencias y esta vez queríamos cambiar. Queríamos hacer algo especial que les impactara y Marco fue el elegido para llevar un tipo de dinámica, fue la de Winghoff y la verdad es que fue... Increíble. Nosotros ya llevábamos un tiempo pues haciendo este tipo de, tanto de experiencias, como que ya teníamos ciertos conocimientos, pero el haberlo vivido con él, la forma en la que guía a las personas, la forma en la que transmite, además hubo algo muy muy curioso que, o sea, que resaltaría porque es una persona que al menos en nuestro caso, y me imagino que si estás viendo esta web es que serás de algún perfil similar, Sentíamos como si fuera parte ya del equipo y las personas que estaban con nosotros, nuestros clientes, nuestros alumnos, lo sintieron igual. De hecho, al final de, de todo el evento hicimos como una fiesta de despedida y él era uno más. Y con eso me refiero a que... Puedes sentir esa confianza de que su mensaje realmente se va a transmitir. Había personas que estaban ahí que ya habían hecho incluso ese tipo de experiencias que, que hizo Marco y, y resaltaron mucho el poder de comunicación, el, la diferencia respecto a otras personas y cómo él había guiado de una forma pues tan guay, no en pocas palabras. Así que si estás viendo esto de verdad te animo a que confíes en Marco, que es una persona súper profesional súper comprometido que realmente da su 100% y se nota cuando lo está haciendo que puedes confiar en él que es que no sé exactamente por qué lo estés viendo, pero todo el tema de salud, bueno, basta con ver su físico que está ahí todo fortachón pero sobre todo también para eventos si es para ti de forma personal, nosotros lo, lo contratamos para un evento y fue fantástico así que a I mí... Mean, yo podría estar aquí durante mucho tiempo hablándote de los beneficios, pero creo que si estás aquí y ya seguramente sientas algún feeling con él, te invito a que des el paso. Eh, no estoy segurísima ¿no? De que vaya a ser lo correcto para ti Porque no sé exactamente quién está viendo esto Pero si sientes ahí como una chispita Una conexión con él Te invito a que te des la oportunidad de, de trabajar con él Porque al menos en nuestro caso Estamos muy agradecidos Y lo volveremos a hacer una y mil veces Así que Marco Un abrazo muy fuerte Gracias por estar ahí gracias, Nosotros te consideramos parte del equipo Así que pues nada, ya está ahí. Un abrazo muy fuerte.